Hola chicos, muy buenas, pues ya conocemos el tejido conectivo y sus componentes, vamos entonces ahora a estudiar los componentes cartilaginosos, ¿vale? Y comenzamos por las células. Si recordamos cuando vimos el tejido conectivo, ¿vale? eh, Este estaba compuesto por, por células y había en la lista, eh, bueno, había un tipo de células que se llamaban células mesenquimáticas, ¿vale? Pues aquí también nos vamos a encontrar con células mesenquimáticas. Vale. Estas células mesenquimáticas son células precursoras. ¿vale? Van por diferenciación, van a dar origen a los distintos tejidos conectivos. Vale. Otro tipo de células que nos íbamos a poder encontrar eran los fibroblastos. ¿Recordáis? Bien, pues estos fibroblastos aquí, cuando hablamos de tejido cartilaginoso, se pasan a llamar condroblastos. Y estos surgen o se originan ¿Por qué? por la diferenciación de estas células mesenquimáticas. Bien, los condroblastos pues van a secretar y a producir sustancia fundamental y fibras. Esto qué es? Matriz extracelular. Vale, pues vamos a pararnos un poco aquí. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues yo voy a dibujar ahora una célula con su núcleo que es un condroblasto y, bueno, como he dicho, va a eh, producir matriz extracelular. Esta matriz extracelular ¿vale? la están depositando pues, alrededor de ellos. Van dejando también un hueco entre ellos y la matriz extracelular y va a llegar un punto ¿vale? en que se van a encontrar rodeados totalmente por matriz extracelular. ¿Vale? Y entre la matriz y la propia célula, el condroblasto, bueno, pues va a haber un espacio. Un espacio que, histológicamente, nosotros lo vamos a conocer como laguna. ¿Vale? Aquí es como que esta es la matriz extracelular. ¿Qué va a pasar? Pues que una vez que se ve la célula, el condroblasto, que está rodeado de... De matriz extracelular, pues deja de eh, formar más matriz extracelular y entonces va a pasar a otra fase. Ya no es condroblasto, va a pasar a una fase de condrocito. ¿Vale? Condrocito o célula madura. ¿Vale? Y estos condrocitos no la rascan, no produce matriz extracelular. ¿Vale? Simplemente, bueno, pues residen ahí en esa laguna, ¿vale? en esa fortaleza que han creado los condroblastos, y nada más. Pasamos entonces ahora a ver la sustancia fundamental. Y la sustancia fundamental eh, que está eh, secretada, producida por los condroblastos, ¿vale?, va a ser rica en solutos hidrofílicos. ¿Qué significa esto de hidrofílicos? Diréis, bueno, pues es eh, que aman el agua, ¿vale? Para entenderlos, ¿vale? Cuanto mayor, cuanto mayor sea la cantidad de solutos hidrofílicos depositados en, la, eh, en esta matriz extracelular, ¿vale? Mayor va a ser la cantidad de agua que vayamos a traer. Y esto es importante, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues lo voy a explicar ahora. Nosotros... Eh, Hemos visto que el tejido colectivo era vascular, estaba lleno de eh, vasos sanguíneos. La única excepción era el tejido cartilaginoso, ¿vale? El tejido cartilaginoso, por tanto, es avascular. Avascular. ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa? Que necesita eh, que estos condroblastos, estos condrocitos, ¿vale? puedan... Eh, pues adquirir nutrientes y retirar sus desechos. Si os fijáis, bueno, pues este controblasto que tengo aquí, vale, está aislado, no tiene capacidad de, de poder moverse e ir hacia una zona donde tenga, eh, donde haya un vaso sanguíneo para recoger los nutrientes o deshacer sus desechos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que cuanto más fluido vale haya en esa matriz extracelular, ¿vale? pues podrá realizar eh, el proceso de difusión, o sea, podrá adquirir nutrientes ¿vale? y eliminar los desechos. Por eso es importante estos solutos hidrofílicos. Eh, un ejemplo de producto eh, de soluto hidrofílico es el chondroitin sulfato. ¿vale? Genial. Pues nada, pasamos entonces a ver ahora eh, las fibras. En todo tejido eh, conectivo también nos vamos a encontrar con fibras de colágeno y fibras elásticas. Creo que también había fibras reticulares. Pues en el tejido, en los, en el tejido cartilaginoso nos vamos a encontrar con tanto eh, fibras de colágeno como fibras elásticas. ¿Vale? Bien, el tipo de cartílago ¿vale? está definido por el tipo de fibra que, vaya a, que lo vaya a componer. Así nosotros vamos a poder eh, diferenciar tres tipos de eh, tejido cartilaginoso, vale. Que vamos a verlos ahora mismo. Os pongo aquí tipos. Un tipo que nos vamos a encontrar será el, eh, lo que es el, lo que se conoce como eh, tejido hialino. Eh, y el tejido hialino está compuesto por fibras de colágeno fibra, eh, finas. Muy finitas. ¿vale? ¿Dónde nos lo vamos a poder encontrar? En los extremos de los huesos. ¿vale? Ya veremos cuando estudiemos eh, crecimiento óseo. que está compuesto por eh, tejido eh, cartilaginoso de tipo hialino. Otro tipo de tejido cartilaginoso ¿vale? será eh, lo que se conoce como cartílago elástico. ¿no? Y, bueno, pues, como la palabra dice, está formado ¿por qué? Por fibras elásticas. ¿Dónde nos vamos a encontrar este tipo de este tipo de ¿De tejido cartilaginoso? Bueno, pues nos lo vamos a encontrar en este sitio, en la pina en el pabellón auricular, ¿vale? Es donde lo vamos a poder encontrar. Pongo aquí, pina auricular, que es el pabellón auricular. Y por último nos vamos a encontrar... ¿vale? Otro tipo de tejido cartilaginoso, que es lo que se denomina fibrocartílago. ¿Y por qué tipo de fibra está compuesto? Bueno, pues está compuesto también por fibras de colágeno, ¿vale? Pero en este caso van a ser gruesas. Que va a dar mucha resistencia. ¿Dónde los vamos a poder localizar? Bien, pues eh, estarán... Eh, un ejemplo serían los meniscos en las rodillas, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que va a hacer este tipo de cartílagos será absorber los impactos, ¿vale? en la articulación de la rodilla. Pues hasta aquí eh, los componentes del tejido cartilaginoso, ¿vale? Eh, pasamos rápidamente a ver los componentes del tejido óseo. Hasta ahora, chicos.